No te puedes creer lo que me ha pasado Iba como una moto Iba sin cadena, precisamente sin cadena Muy buenos días, estamos en Utevo. Hoy que vos tengo eh, estoy más jodido que para qué eh, Hoy voy a correr una Master Igual hacía cinco años que no corría ninguna Master Aquí ya estuve hace 6 o 7 años y gané unos guantes, un montón de premios de Metabolantes y aún mantuve el tipo, pero ahora ya con muchos años después, no sé, me parece a mí, dos vueltas, tres, espero, de las 28 vueltas a un circuito de dos kilómetros, espero hacer por lo menos la mitad, Buah, será un éxito. A ver si saco el dorsal. ¡Madre mía! Ya nos pone la musiquita. Mira, esto es el, el transponde. Esto es cuando pasas por meta, ¿sabes? Saben eh, exactamente en qué meta, en qué vuelta te está retirando. Mira, mira, estás con estas ruedas, subes como si fueras en moto, tú. Como si fueras en moto subes aquí, con esto. Y en llano también, ¿eh? También corres, vamos, <risa> en moto. 3, 2, 1, ¡fuera! Vamos allá, ese aplauso para estos valientes. Esta categoría de Copa Criterium, Papá, siete pruebas en toda la que arrancamos en Minempa, pruebas de... al 18 se Esta prueba. Mira, papá también para vosotros? Ah. ¿Ya, meta? ¡Eh! ¿También, No te puedes creer lo que me ha pasado. Iba como una moto, iba sin cadena, precisamente sin cadena Aquí en el sprint iría situado el séptimo, octavo Viene a rueda, a puntico ya le levantarme y empezar a apretar Detrás de, de Bruno Garcés, de Filipe Luengo. Y coge la cadena y hace ras a tomar por saco cadena Me cago en su padre Se venden, se venden platos ovalados, absolute black, semi nuevos Eh, 52-34, se vende casi, casi sin usar. Solo, solo un uso. Un uso detrás de otro. ¡Vaya mierda! Bueno, bien, no nos han pillado las caídas. Por lo menos a mí. Sé sí que hay unos cuantos compañeros con la cara rota. Otro con el radio roto. Esto de las master es lo que tiene. Juegas a las carreras y al final acabas. Acabas jodido. Bueno. Bien, ¿eh? eh bien, bien. ¿Qué tal me has visto Inmaculada? Bien, bien, bien. ¿Bien? Alucinada, alucinada. ¿Alucinada te hallas? Hombre, yo a la cuarta pensaba que ya no estaría en la carrera. ¡Joder, ja, macho! Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Ha sido muy entretenido. Os animo a que os apuntéis en las carreras máster, que esta gente no anda. Esto va muy de soy ciclista, soy ciclista, pero luego en el fondo no. No andan ni para atrás. Pero bueno, qué fácil, qué divertido. Vienes aquí, te das vueltas. Ah, bueno, eh, acordaros. El día 22 de octubre está la carrera de BTT de Julve, el XC Ultra Maratón. Cuatro recorridos la corta, la media, la larga y la super larga entonces que os apuntéis y luego ya empezamos a partir del día 23 en Villamayor, en el Ciclocross y ya terminamos temporada de una santa vez que, que ya es hora ya darle a like, suscribir, compartir, nos vemos en el próximo vídeo un beso, os quiero